Ahora lo que vamos a ver es eh, lo más interesante del asunto, que es la configuración del, del archivo Samba. ¿no? Es un archivo de texto común que, tiene, que dentro tiene indicaciones de cómo se debe comportar el servidor, qué debe compartir, a quién debe darle permiso y qué tipo de permiso debe otorgar. ¿no? Básicamente es algo así. También ese archivo define el nombre del equipo en la red en la red Samba y demás. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se crea este protocolo Samba para compartir archivos si, si UNIX, si, si los sistemas tipo UNIX, si los sistemas Linux tienen su propio sistema este, para, para la compartición de, de archivos y directorios? Porque se trata de justamente eh, compatibilizar con Windows. Eh, el protocolo Samba se utiliza para redes en donde al menos una máquina posee Windows como sistema operativo. Porque para, para redes de máquinas Linux y Mac se utiliza otro protocolo, que no es este. Este digamos que es eh, universal porque se entiende que Windows siempre está en la vuelta. Entonces, eh, para compartir datos independientemente del sistema operativo del equipo, hay que utilizar redes Samba si tú tienes una red conformada por máquinas Mac o por máquinas Linux o por Linux y Mac, no necesitas Samba. Hay otro tipo de, de protocolo que en algún momento quizás este, hagamos algún video en el canal para, para montar una, una, una red entre, entre máquinas Linux, por ejemplo, o como acabo de decir, entre Linux y Mac, eh, o solo Mac, que es distinto a esto. ¿tá? Pero aquí lo que se busca es la compatibilidad con... Windows, Mac y Linux. Así que prosigamos. El archivo de configuración de Samba ya está en el sistema operativo. Por lo tanto, lo que hay que hacer es preservarlo. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar sobre el archivo Samba, pero vamos a hacer un respaldo por si algo sale mal. Eh, y en ese caso vamos a poder volver a la versión previa. El Dicho, dicho archivo está en esta dirección. En etc. Samba smb.conf etc samba smb.conf ahí es donde está el archivo, lo estoy dejando ahí para que lo puedas ver lo que vamos a hacer primero que nada es hacer una copia de ese archivo, con otro nombre por supuesto Entonces vamos a poner cp que es copy cp eso etc samba smb.conf a lo siguiente mismo directorio raíz mismo subdirectorio Mismo nombre, ant.conf. Tú puedes hacerlo como quieras. SMB SMBAnt para mí significa Samba, el archivo Samba anterior. ¿tá? Quiere decir que voy a tener dos. Yo estoy copiando uno que ya existe, que se llama SMBConf. Lo estoy copiando en la misma ubicación bajo el nombre SMB SMBAnt.conf. Entonces yo voy a trabajar con el SMBConf y si tengo algún problema. Lo que tengo que hacer es eliminarlo y cambiarle de nombre al smbant por SMB. ¿tá? ¿Se entiende eso? Estamos haciendo un archivo de respaldo. Y en Linux esto es muy común. Hacer un, hacer un respaldo de un archivo determinado antes de empezar a sobreescribirlo a ese archivo. ¿tá? Sobre todo cuando es un archivo de sistema como este. Eso por un lado. Hacer el respaldo del archivo SAM. Ahora vamos a editar ese archivo SAM. Los... Eh, los sistemas operativos Linux poseen un editor de texto incorporado que se llama Nano, que no, por supuesto no tiene interfaz gráfica. Eh, es la pantalla, es la, funciona sobre la consola directamente, sobre la terminal, sobre lo que estamos viendo acá. ¿Qué tenemos que hacer para utilizarlo? Es darle la orden a Nano de que abra etc/samba/smb.conf. Entonces, en vez de poner CP para copiar, ponemos Nano para editar el archivo nano qué cosa nano barra etc barra samba barra smb.conf ¿Por qué no estoy editando el archivo smb smbant.conf? Porque ese es el respaldo. Si querés para que para que te sea más transparente a ti puedes ponerle smb resp de respaldo o smb respaldo o lo que quieras, ¿sí? Eh, yo me quedo tranquilo que en el, que en el archivo smbant.conf está toda la información que ya traía OpenSUSE y toda la configuración previa de Samba que ya venía en OpenSUSE. Así que ahora voy a editar el original, el smb.conf, porque total ya lo tengo respaldado. ¿ta? Ahí lo tenemos. Yo voy a ir explicando cómo funciona este editor de texto a medida que lo vayamos necesitando. Acá arriba, en la, en la sección global, vamos a hacer solamente un cambio. Eh, en este caso, bueno, no vamos a hacer nada. Acá, en Work, work Group es el grupo de trabajo. Cuando nosotros en Windows, eh, indi cuando nosotros a Windows le damos un nombre de grupo de trabajo, lo que estamos haciendo es dividir los recursos compartidos entre diferentes. Es como si fueran subredes. Eh, si yo estoy en el mismo grupo de trabajo que el servidor, entonces voy a ver al servidor. Si no, lo voy a tener que buscar por dirección IP o voy a tener que hacer otro tipo de de, de cosa para encontrarlo en la red, porque no lo, no va a estar visible para mí. ¿tá? Entonces lo ideal es dejar porque el, el, el grupo de trabajo por defecto o por omisión de Windows es Workgroup justamente. Grupo de trabajo se llama. O sea que el grupo de trabajo se llama grupo de trabajo en Windows. Entonces lo vamos a dejar así. ¿tá? para hacerlo compatible con Windows, porque esa es la idea, justamente. Así que de ahí, simplemente, nos vamos para abajo, eh, podemos ponerle, podemos, podemos, agregarle dos cosas más, es más, le vamos a agregar. Vamos a parar acá al final de este primer renglón, vamos a dar Enter, Tabulador, y le vamos a poner eh, NetBIOS Name. Este va a ser el nombre del servidor en la red. ¿tá? Cuando alguien descubra este servidor, buscando a través de la red al mismo, le va a aparecer el nombre que le demos aquí. Así que le vamos a poner, yo le voy a poner eh, servidor Linux Samba. Le voy a poner así porque me gusta ponerle eso. Tú puedes ponerle lo que vos quieras. Así que el grupo de trabajo va a ser Workgroup, para hacerlo compatible con Windows. El, el nombre NetBIOS, el nombre para la red, va a ser servidor Linux Samba. Y vamos a poner eh, algo más también, vamos a agregar acá. Vamos a dar tabulador. Miren qué distinto es dejar espacios, ¿sí? que venir hasta acá y apretar tabulador, que ya te dirige a, ordenadamente a la columna de texto donde tú tienes que escribir. ¿sí? Security, método de autenticación mediante usuarios y contraseñas. Security es igual user. Atendamos bien a la sintaxis. Tú acá puedes agregar lo que quieras si sabes lo que estás haciendo. ¿tá? Yo no estoy agregando esto porque sí. Estoy agregando esto porque ese, esa es la sintaxis eh, sobre la cual Linux y Zamba van a trabajar. Si yo no conozco los comandos ni conozco sus parámetros, no voy a poder poner nada acá y si lo pongo seguramente me va a dar errores. Así que eh, empiezo escribiendo. Empiezo con tabulador o con una tabulación para que el texto quede alineado. Luego dejo un espacio después de escribir la palabra que quiero escribir. Pongo un signo de igual espacio y le doy la orden o, le, o la indicación. Si, si miramos atentamente todo ese texto que tenemos en pantalla, en cada caso pasa lo mismo. ¿tá? Bien, eso primero que nada. Ahora de la sección de la sección global no voy a tocar más nada. Ahora me voy a ir hasta abajo del todo. Voy a dejar todo esto como está. Y aquí abajo siguiendo el mismo sentido común del cual siempre hablamos en todos los videos, voy a abrir eh, corchetes, corchetes rectos, ¿tá? paréntesis rectos. Y ahí dentro, yo lo que tengo que recordar es, son los directorios que compartí. ¿tá? Los directorios que yo compartí. Entonces, eh, lo que voy a hacer ahora, voy a, voy a guardar el, el archivo Samba así como está, Voy a fijarme qué directorios compartí y luego voy a venir con esa información en mi cabeza. ¿tá? Para guardar, eh, write out es control O. Es, um, ese piquito que está eh, ante cada letra, abajo, piquito G, piquito O, piquito W, ¿tá? que es como la exponenciación en matemáticas, no sé cómo interpretar eso. Eso significa control, así que voy a hacer control O y Nano me va a decir... Eh, Archivo a escribir, voy a dejar eso tal como está. Estoy sobreescribiendo el etc samba smbconf. Le doy enter. Listo. Ahora para salir, control X. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo estoy posicionado dentro del de, eh, directorio que tiene las carpetas compartidas o a compartir. Entonces lo, voy, lo que voy a hacer es listar ls-l. Y los directorios. Está bueno anotarlos. Yo lo voy a anotar justamente. Voy a poner que es audio, documentos, info, otros y video. está Me anoto los nombres y vuelvo a editar el archivo samba Nano, espacio, barra etc, barra samba barra smb.com. Sabemos que acá los cambios quedaron guardados. ¿eh? Donde dicen el bios name y security user. Bueno, ahora voy hasta abajo del todo. Tienen que estar esos dos corchetes. Dentro de esos dos corchetes, voy a empezar a poner los nombres de los directorios compartidos. Solo los nombres, no el camino. ¿ca? Entonces, lo que voy a hacer es ponerle audio. Esto que está entre corchetes es lo que el usuario Windows va a ver cuando se meta dentro del servidor. Va a ver la carpeta audio. Si yo acá pongo mengueche, va a ver la carpeta mengueche. Y si pongo tortolito, va a ver la carpeta tortolito. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a con el sentido común del cual hablamos siempre, voy justamente a eh, utilizar el mismo nombre que el directorio que estoy compartiendo. Así se llama audio, el directorio audio. Así se llama, a ver, eh, documentos, el directorio de documentos. Así se llama info, el directorio info. Y así, correlativamente. ¿tá? Así que pongo audio. Y ahí eh, lo que voy a hacer es escribir algunas, algunas líneas. ¿tá? Lo primero que voy a escribir... Es el camino para llegar a audio. Entonces voy a poner, voy a escribir. Camino en inglés es path. El, el path es eh, cuántas carpetas tengo o qué carpeta tengo que abrir, qué carpetas tengo que abrir para llegar al archivo en cuestión o para llegar al directorio en cuestión. Entonces lo que voy a poner es justamente eh, barra 00-red. que Esa va a ser mi carpeta raíz por decirlo de alguna manera, 00-red y, y acá le voy a, voy a, simplemente voy a citar a la carpeta audio. ¿sí? Simplemente esa. Eh, bajo la etiqueta audio le indico el path o el path o el camino a Zamba para que sepa qué es lo que tiene que compartir y cómo se ha de llamar. Tiene que compartir 00-red, audio. ¿Cómo se va a llamar? Audio. ¿sí? ¿sí? Entra y siempre tabulación. Eso es lo primero que vamos a hacer. Después, vamos a, in a indicarle lo siguiente. Read only es igual no. A mí me interesa que el usuario que acceda a ese directorio compartido pueda eliminar contenidos, guardar contenidos, renombrar archivos y visualizar contenidos. Por lo tanto, si yo le pongo read only es igual yes, el usuario solamente va a poder mirar lo que hay adentro, pero no va a poder eliminar, ni cambiar, ni guardar nada ahí adentro. ¿ca? Así que read only es igual no. Por supuesto que podés cambiarlo y ponerle yes. Por supuesto que al pad le puedes poner lo que quieras. Puedes ponerle barra home, barra documentos, barra mi carpeta compartida o lo que se te ocurra. ¿tá? No hay problema. Eh, así que read only no. Luego eh, vamos a establecer dos atributos. Browseable y, y retable. O write estos dos los vamos a establecer en yes a los dos. Y ahora vamos a explicar por qué. El retable o write table, como se diga, es necesario para que el usuario pueda escribir dentro de, de del directorio y el Browseable es, significa lo siguiente. Yo puedo meterme por los directorios del servidor hasta llegar hasta donde quiero o necesito conocer el camino exacto. Eso es un tema de seguridad. Eh, hay gente que acá prefiere ponerle browseable. No. Si la persona no sabe el camino exacto, entonces no accede al recurso. En este caso, como se trata de flexibilizar y de hacer algo funcional, vamos a ponerle que sí, que la persona una vez que descubra el servidor, se puede ir metiendo por los caminitos del servidor hasta donde quiera. ¿ta? Si no queremos que suceda eso, le vamos a poner browseable. No. De vuelta, tabulación. Ya estamos por llegar al final. Eh, valid users es igual, y acá, acá viene lo interesante. Ahora tengo que recordar a los usuarios eh, que yo mismo creé y a, y a los que le di el permiso de, de, de, de, de pertenecer a las tablas de Zamba. Porque acá, yo eh, separado por un espacio, voy a poner los nombres de los usuarios que yo quiera. Acá puedo poner, por ejemplo, supongamos que el usuario Alfredo y, y acá va con el nombre del sistema, no va con el nombre real. del. No, no voy a poner Alfredo espacio Cita Rosa, porque si no va a darle permisos a Alfredo y a Cita Rosa. Y como Cita Rosa no es un usuario creado, ya ahí tengo un problema. Eh, entonces lo que voy a hacer es darle, darle permisos de, de, de, de lectura y de escritura y modificación del directorio 00 Red Audio a Alfredo y a Hugo. ¿Está? Y ahí puedo poner todos los que yo quiera, siempre separados por un espacio. Por algo los nombres de sistema no llevan espacios, justamente por eso. ¿tá? Porque ahí hay dos nombres, no uno solo. No es una persona llamada Alfredo Hugo, como Víctor Hugo Morales, por ejemplo. Eh, son dos usuarios distintos que van a tener acceso a ese directorio y nadie más. Solo esos dos y nadie más. ¿tá? Por supuesto que sí conocen las contraseñas respectivas de cada uno de ellos, si no. no. Valid users. Eh, vamos a ponerle... Um, acá hay un ejemplo. Eh, si no, nosotros podemos establecer los permisos de esta manera o si no, eliminar esa entrada, valid users, y poner guest ok es igual yes. Perdón. No sé cómo hice para escribir tan mal. Perdón. Guest ok es igual yes. Y, um, o, o, o si no, lo otro que se puede poner también es public es igual yes. ¿Qué quiere decir esas, esas últimas dos líneas? Quieren decir que eh, vale, es válido navegar por los directorios sin, eh, sin identificarse como un usuario determinado. Por lo tanto, estas dos cosas yo no las voy a poner. ¿tá? Las voy a eliminar. Lo puse ahí para que te des cuenta que se puede hacer. Pero si pones guest ok y public yes, Tenés que eliminar la línea Valid Users, porque una cosa se contradice con la otra. Entonces, lo que vamos a hacer es eliminar estas dos, porque no queremos que se conecte cualquiera para hacer cualquier cosa en el servidor. Queremos que solamente Alfredo y Hugo, y nadie más que Alfredo y Hugo, se conecten a el directorio Red Audio, eh, o 00 Red Audio, con sus credenciales, con sus contraseñas para escribir, etcétera, etcétera. Y leer. ¿verdad? Hasta ahí. Ahora, hasta acá solamente compartimos un directorio el directorio red audio, por decirlo rápido, y solo con dos eh, usuarios. Lo que tengo que hacer ahora es lo mismo para todos los demás directorios. Teníamos un directorio llamado audio, otro documentos, otro info, otro otros y otro video. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no repetir la misma información otra vez? Voy hasta acá, aprieto la tecla Shift y después flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha, flecha derecha. Flecha derecha y el programa, o sea, nano, me va a permitir, me va permitiendo eh, seleccionar todo lo que está en la pantalla. ¿tá? La dejo apretada ahí, ¿ven? Y en este caso, en este caso lo que voy a hacer, ¿vieron que abajo dice control K, cortar texto? Bueno, le voy a dar control K para cortar texto. Y ahora lo que voy a hacer es darle control U para pegar, pegar, pegar, pegar, pegar, pegar, ¿tá? Una vez que eh, tengo el texto pegado, lo que voy a hacer es venir acá y darle Enter. Ahí, justito antes de audio, le doy Enter. ¿Ah? Obviamente voy a tener que cambiar varias cosas acá, en cada una de estas secciones. Yo no puedo dejar esto así como está, pero me ahorro un montón de texto, me ahorro de escribir un montón de cosas. El primer archivo modificado, la primera sección modificada la voy a dejar como está. Ahora, acá voy a sustituir la palabra audio por la palabra documentos. Recordemos que este es el nombre de la carpeta que va a ver el usuario Windows a través de la red. Yo acá puedo poner lo que se me cante, pero como estoy compartiendo la carpeta documentos para hacer las cosas bien, lo voy a dejar así. Voy a tener una correlación directa entre lo que estoy compartiendo y el nombre de, de las cosas. Bueno. Acá lo que sucede es que no recuerdo los nombres de los usuarios que yo mismo creé. Vamos a ponerle, recuerdo uno que es servidor. ¿Sí? Así que a la carpeta documentos le vamos a permitir acceso solamente eh, dentro de la carpeta documentos. Mejor dicho, vamos a permitir el acceso al usuario servidor y nadie más. ¿sabes? Servidor y Hugo, porque Hugo es el administrador del servidor. ¿sabes? Entonces siempre va a estar Hugo presente. Vamos a hacerlo de esa manera. Así que, ahora queda info. Info. ¿Sí? No, hay que recordar de que cada vez que cambia este nombre, también cambia el path, el camino. ¿Sí? Info. Read only no. Browseable yes. Writable yes. Valid users. Eh, no me acuerdo. Eh, solo hubo. Ah. Eh, ahora quedaba también el directorio otros. El path es 00 red. Otros. Le dejamos los mismos permisos. Ustedes si quieren se lo pueden. A ver acá en información. Por ejemplo, miren. Read only yes. ¿Sí? Resolve yes. write table no. Valid users. hubo eh, Todos. ¿Sí? Eh, a la, al directorio de Info o a la carpeta Info vamos a permitirle que entre cualquiera, pero sobre todo si son sistema Alfredo y Hugo, y que lean lo que hay ahí. Pero no le vamos a permitir eliminar ni modificar ni nada, ¿tá? ni cortar ni mover nada. ¿tá? Read only yes, quiere decir solamente lectura. Eh, write table no, quiere decir no se puede escribir nada ahí adentro. ¿tá? En ese caso vamos a hacer una excepción, el directorio Info. El directorio Info generalmente, o información o information, es donde está toda la información que tiene que ver con el servidor, las políticas de acceso, lo que se puede y lo que no se puede, las conductas a tener en cuenta, etcétera, etcétera. Las reglas, ¿tá? la normativa. Bien, vamos a ir con, el último, con la última compartición, con el último, la última cosa que queremos compartir en la red, que es video. ¿sí? Paz, 00red, video. Vieron que es un proceso sencillo y repetitivo, ¿verdad? No, produceable Yes, Writeable, Yes, Valid Users, uh, Alfredo Yu, ¿Está? Bien. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Eh, guardar. Recuerdan cómo se guarda con Control O, Write Out, Control O, nombre del archivo a escribir, SMBCon, Enter. Eh, he escrito 85 líneas, Wrote eh, 85 lines. Ahora voy a darle eh, Control X. Y voy a salir de ahí. ¿Ah? Eh, me quedé con, con curiosidad. Perdón, ¿qué estoy haciendo? que estoy haciendo? De saber cuáles eran los usuarios creados. Grep Home. Ahí está. Era servidor Juan, Juan faltaba, Juan faltaba, ¿tá? nos faltó Juan. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, como nos faltó Juan, miren qué sencillo. Vamos de vuelta a editar el archivo Samba, csmbconf, vamos a bajar. Y, y acá en video, vamos a sacar a Alfredo, vamos a poner a Juan. Juan y Hugo van a poder acceder al directorio video, ¿está? Así que ahora eh, vamos a hacer control O, enter y control X. Ahora sí. Bien. Entonces hasta acá tenemos eh, respaldo de archivo configuración de Samba, edición. Y ahora vamos a ver un par de comandos. ¿sabes? Una vez que nosotros editamos ese archivo, tenemos que reiniciar el servicio Samba porque justamente... Si no lo hacemos, esta información que acabamos de, de introducir eh, no se va a aplicar hasta que se reinicie el equipo, por ejemplo, o hasta que se reinicie el servicio por algún motivo. Entonces, si nosotros queremos aplicar los cambios exactamente ahora, lo que vamos a hacer es eh, utilizar este, estos, estos comandos. Vamos a poner systemctl, CTL, System Control, Restart. Y acá viene lo interesante. Si hicimos solamente un cambio en la sección global y nada más, o sea, si cambiamos el nombre del equipo en la red o el grupo de trabajo, lo que tenemos que reiniciar es el servicio NMB nada más. ¿tá? NMB. Listo. Si editamos, eh, si agregamos mmm, directorios para ser compartidos, como acabamos de hacer, lo que tenemos que reiniciar no es NMB, sino SMB. Así que lo mejor que podemos hacer es lo siguiente. System.ctl restart NMB, espacio SMB. Y ahí se reinician los dos servicios. ¿tá? Pero a mí me gusta hacerlo de a uno e ir viendo qué es lo que va pasando. ¿tá? Ir viendo las confirmaciones del sistema. Como las pequeñas demoras que tiene el sistema a mí me dejan un poco más tranquilo. Este, porque sé que reiniciar el archivo samba, o sea, sé que reiniciar la lista de archivos compartidos lleva un poquitito más de de tiempo, que, re, que reiniciar el nombre del equipo y todo así, entonces me, como que voy eh, tomando datos de la realidad y quedándome tranquilo con mi propio, tra con mi propio trabajo, ¿tá? Bueno, así que lo que les recomiendo es que hagan las dos cosas, que le den esta orden, Systemctl restart NMB y system.ctl restart SMB, cada vez que modifiquen cualquier cosa en el archivo Zamba, si no tienen que estar recordando, ah, si hice cambios a nivel global es eh, NMB y si hice cambios a, abajo del global entonces smb bueno para evitar ese tipo de cosas le damos reiniciamos las dos cosas y ya está eh, por ahora por acá queda todo el tema de la edición del archivo sam ya queda poco para terminar de tener nuestro servidor nuestro flamante servidor linux funcionando algo de lo que me olvidaba para qué creamos los grupos de, de usuarios eh, con qué finalidad justamente para no tener que estar eh, compartiendo solamente con los usuarios los recursos eh, Nosotros eh, podemos crear usuarios y compartir recursos con los usuarios Pero también podemos compartir recursos con un grupo que tenga usuarios dentro Miren cómo se hace eso Vamos a editar de vuelta el, el archivo Samba Conf está el SMB Conf. Vamos acá abajo eh, Esto se hace así eh, imaginen que tenemos un grupo eh, llamado personas, como creo que habíamos hecho antes y otro llamado máquinas en ese, en ese caso no necesitamos poner a Sistema a Alfredo, a Hugo y a Juan que nos estaba faltando ah, ahora lo arreglé gracias a este error los errores sirven para aprender siempre y para corregir otros errores lo que puedo hacer es hacer eso, sistema, Juan, Alfredo y Hugo, que son los cuatro usuarios que están en este sistema operativo y con los que yo quiero compartir recursos en red. O si no, lo que puedo hacer es poner arroba personas, con lo cual estarían ya incluidos Juan, Alfredo y Hugo. O oh, Piti. ¿Sí? En personas ya están... Eh, Juan Alfredo y Hugo, o sea que puedo hacerlo así y si y si dentro del usuario máquinas estuviera sistema y hubiera tres o cuatro o un montón de, de, de usuarios. Más yo podría poner justamente arroba, arroba. máquinas. El arroba significa compartir con el grupo, compartir con el grupo personas, compartir con el grupo máquinas ¿Qué hay dentro de personas. Alfredo, Juan y Hugo. ¿Qué hay dentro de máquinas? Servidor. ¿Qué estoy compartiendo en realidad? El directorio info con eh, sistema, Alfredo, Juan y Hugo. ¿va? Eso me, me quedó por, por decírselos. Así que ahora voy a guardar el archivo Zamba eh, con esta configuración. Le voy a dar control O de write out. Automáticamente la máquina me escribe ahí. Nano me escribe file name to write y me escribe... Me dice qué es lo que estoy escribiendo, o sea, con qué archivo estoy trabajando, le voy a dar enter y ahí quedó pronto el tema de, eh, de la compartición mediante usuarios mediante grupo. Le voy a dar control X y ahora sí a continuar con el próximo video.